para el canal youtube de OSDE con la Alianza de Sport Club eh, le vamos a ofrecer una clase simple de yoga y espero que lo disfruten todos juntos en su casa es muy importante en estos tiempos mantener la salud y la salud no solo es física también hablamos de una salud mental y, ¿por qué no?, de una salud energética. Entonces, nos tenemos que cuidar en todas nuestras acciones y las acciones son visibles a través del cuerpo, que es un vehículo, en todo lo que hacemos y no hacemos, pero también las acciones pueden ser no visibles y tienen que ver con este movimiento de pensamientos y de palabras en la comunicación entonces vamos a intentar registrar a conciencia estar despiertos que nos despertamos a través de la respiración entonces ahora nos vamos a tomar un momentito haciendo una respiración consciente Inhalando y exhalando por nariz, profundamente. Vamos a colocarnos con la espalda bien derecha. Y esto es porque a lo largo de toda la espalda se ubican los chakras energéticos. Que sustentan el pulso vital para la energía corporal y física y material. Entonces, espalda derecha, pueden ser eh, sentados en una silla o en posición de indios, si les da la posibilidad, cerramos los ojos, empezamos a respirar solamente por nariz, suavizamos el gesto del rostro, conectamos la coronilla, la tapa de la cabeza hacia el universo, el cosmos, el vacío, sentimos su presencia y hacemos un scan relajando desde la carronilla hasta el sacro, los apoyos, las piernas. Pasamos por el tercer ojo, imaginamos una flor de loto bien abierta ahí, en nuestro centro creativo para co-crear nuestro universo, nuestra vida, nuestro destino. Nos detenemos un poquito más a nivel de la garganta conectamos con la amorosidad de nuestras palabras, seguimos bajando, nos detenemos a nivel del corazón, en el chakra cardíaco, inhalamos y exhalamos amor, Imaginen dos rayos de luz que bajan a este nivel, color rosa representando el amor y amarillo representando la sabiduría. Bajamos un poquito más y nos detenemos a nivel del estómago, debajo de las costillas. limpiando cualquier sentimiento de angustia, decepción, preocupación, miedos. Este también es otro centro creativo que se conecta con el yo puedo. Bajamos un poquito más a nivel del ombligo, acabamos a encontrar el poder de la energía vital, el de la voluntad. Y un poquito más bajamos a nivel del sacro, el primer chakra. distribuimos la energía en dos partes para llevarla a los apoyos, las piernas y una vez más recogemos toda esa energía desde la tierra nutriéndonos de ella inhalando y exhalando vamos a hacer una oleada ascendente desde las piernas pasando por todos estos lugares que nos detuvimos y nos nutrimos de toda esta energía de sostén. Nos vaciamos de cualquier historia que nos contamos, cómo nos llamamos, cuál, nuestra familia, nuestra profesión y todo sugiero, aconsejo despojarnos de nuestros, de nuestra identidad básicamente, liberarnos de todas esas cargas y hacer esta clase como si fuésemos un cuerpo vacío, completamente nuevo, sin límites, que fluya sostenido por la alegría y el bienestar y en cuanto sientan alguna pequeña incomodidad se detienen y descansan o vuelven un pasito atrás entonces ahora abrimos suavemente los ojos batimos un poquito las manos conecten con este poder que tenemos de auto sanación y pongan la intención en el corazón que esta clase nos va a dar todo lo que necesitamos. Muy bien, vamos a empezar. Nos ubicamos en el mar, en posición de banco. Apoyo de las rodillas debajo de las caderas, apoyo de las manos debajo de los hombros. Y ahora vamos a conectar la tapa de la cabeza con el saco Y vamos a acompañar los movimientos con la inhalación y exhalación todo el tiempo. Inhalando llevo la tapa de la cabeza al cielo, sabor al cielo, hundimos el pecho y exhalando elevamos. Las costillas y las vértebras al cielo, bajando la tapa de la cabeza y encogiendo la distancia entre la cabeza y el cisal. A la distancia, exhalo inhalo. a la derecha Inhalando, caderas hacia adelante, subo la tapa de la cabeza. Exhalando, caderas a talones. Inhalando, caderas al frente. Llevo el pubis hacia abajo. Los brazos están bien activos. No flexionen los Y Inhalo. Exacto. Esta es una posición de descanso que pueden volver en cualquier momento. Ustedes hacen la clase, se cansan y vuelven ahí a respirar profundamente. Ahí. Muy bien. Ahora, vuelvo a la mesita, doy vuelta a los dedos de los pies. Elevo las caderas, Inhalando, avanzo con los hombros hacia adelante Manteniendo la tabla Exhalando Vuelvo con las caderas al cielo Traten de extender las extremidades codos firmes Rodillas firmes Y a la vez que vayan ablandando el cuerpo Bajen los talones a tierra para sentir toda la inoblación profunda a nivel posterior del cuerpo me quedo ahí respirando por nariz muevan los dedos de los pies, levanten los vuelvan muevanlos a tierra, bajen los talones alargan las piernas, cadenas al cielo, ombligo bien activo adentro Inhalando, despego la pierna derecha arriba. Exhalando, voy a dar un paso atrás. Inhalando. la mano izquierda al frente y voy a hacer dos remolinos la inauguración en el muslo y flexores de cadera izquierdos, despacitos bajos, Paso por el niño y a la boca. A la Ahora. En la postura del corredor, exhalando, voy a apoyar rodilla y empeine. Inhalando, arriba, Sostenido. Exhalar, brazos en los costados, hacia las caderas. Inhalo arriba, exhalo. Costado, caderas, arriba, exhalo, costados, caderas, inhala arriba, exhala, costados, caderas, anclo, mano derecha al frente, inhalando un remolino, tranque, exhala atrás, inhalando, exhalando por detrás, inhalando, Exhalo donde quedo, Miro la mano de atrás. Y si puedo, intento, si lo hicieron del otro lado, enganchar el pie y seguir más profundo con esta elongación de la parte anterior de la cabeza. Y bajamos despacito, elevamos las caderas, bajamos despacito, elevamos las caderas como un triángulo sobre rodillas. al otro lado, tres veces. Puede que no sea tan fácil, pero lo intentamos. Si no pueden, llevan las manos a los costados de las caderas y se ayudan un poquito. Esto es para ablandar las caderas. O también con los brazos pueden ayudarse. De esta forma. Muy bien. Ahora sí vamos a poner las plantas de los pies en contacto. Y vamos a batir un poquito las rodillas. En la próxima inhalación alargo las caderas y abajo despacito. Exhalo y me quedo cinco respiraciones. con Balasana. Inhalando el dedo al frente, de el la espalda, vuelvo atrás, muy bien, vamos ahora a separar las piernas, inhalando arriba, exhalando, yo la con dos deditos como si fuese una tijera, si llego agarro el dedo gordo del pie y hago abriendo todo el lateral izquierdo ventilando las costillas de ese lado si no, me tomo de donde pueda y alcance el día de hoy que es un nuevo cuerpo no es el de ayer y largando, vuelvo al centro exhalando de frente a la pierna me inclino llevando el pecho en dirección a la rodilla la cadera y tirar atrás con la mano que torsionan lo máximo que pueda. Muy bien. Inhala. Arriba. Exhala. Camino con las manos hacia adelante. Relajo la cabeza por último, los hombros. Y sigo respirando. Y ahora, con los dos dedos en lloradola, si alcanzan, si no, con las manos abiertas, vamos hacia adelante en flexión. Con el pecho, avanzo, avanzo, avanzo, lo último que llega es la cabeza, piernas activas Inhalo al frente Exhalo Llevo las manos por detrás de las caderas Como a 15 centímetros Y levanto las caderas Pecho arriba Cabeza atrás En contrapostura Muy bien Ahora Llevo pierna izquierda Elevada A la pierna derecha Vuelta y una vez más, pero voy a apoyar el pie por afuera de la rodilla derecha. Ahora enrollo y ahí queda hecha un nudo. Inhalando, elevo los brazos al cielo y exhalando usando de palanca codo rodilla para mirar hacia atrás. Excelente. Exhalando, torsiono hacia atrás, usando la palanca, cobo izquierdo, rodilla, derecha, sientan como toda la espalda, se exprime y se libera de tensiones. Y despacito vuelvo y me inclino hacia adelante hacia el pie con perfecto y el frente desenrosco de rebolino ahí sonó la cadera que bueno espectacular un poco anterior, un poquito más profunda porque las piernas vamos a estar con la energía hacia el centro y las ¿sí? Entonces, inhalando el brazos al frente, alargo, alargo, largo, alargo, alargo y exhalando con los dedos en llomatola, voy a una flexión anterior, brazos extendidos, es como que ustedes Bien, alejar primero y crecer y una vez que ya tienen esta postura recién ahí podemos avanzar y continuar con la flexión anterior vayan despacio nunca al cielo vamos despacito accediendo a cada chakra cómodos sintiendo de forma consciente y despierta cada una de las sensaciones y haciendo las caras más agradables. Esa es la idea. Muy bien. Inhalando al Brazos la contrapostura inhalando caderas arriba dejo caer los brazos perdón la cabeza brazos activos quise decir codos extendidos siendo los hombros estirarse Bajamos, con los dedos en el yoga tora, agarramos los pies, encajamos las rodillas. hacia atrás, pero sin la el del o mantener la salud y despacito nos acostamos muy bien ahora vamos a flexionar pierna derecha extendemos completamente y le damos una base enlazando las manos por detrás de las rodillas bajamos la puntita del pie y muy despacito vamos a ir escalando hacia el pie con las manos. Y llegamos a ese punto donde hoy podemos resistir respirando. Bajamos los hombros a tierra. Acá puede haber temblor y está muy bien. Inhalando llevamos el brazo izquierdo a la altura de una cruz brazos en posición de cruz exhalando vamos con el otro brazo y pierna abriendo lateralmente la pierna derecha y tratando de anclar el glúteo izquierdo que tiende a subirse y despacito inhalando vuelvo al centro Cambio las manos de igual y vamos a hacer una contra con la pierna extendida bien lejos, espalda en su cuerpo. Vuelvo despacito. terreno hacia la izquierda todo lo que pueda mientras actúo presionando el glúteo derecho hacia la tierra muy suavemente Torsiono hacia la derecha cruzando la pierna izquierda de forma cerrada en una hermosa expansión ocupen mucho espacio conquisten terrenos y permanezcan en la temporalidad a través de la respiración liberando Cualquier sensación incómoda y llevando el placer de estar haciendo esto con nosotros generando y revitalizando en la sanación corporal, mental y energética. Despacito vuelvo, exhalando el dedo de frente y contemplo acá en una posición de relajación a tierra acérquenos a, los, a las caderas a los talones manos y pies están cerquita ¿Sí? flexiono los codos empujo a tierra junto con los pies y hago un pequeño arco a nivel dorsal una ventanita de aire inhalando llevo las caderas al cielo empujando con codos y pies. En una acción como de querer extender las piernas, todo el peso del cuerpo va hacia los hombros. Enlazo las manos detrás de las caderas, extiendo codos meto un hombro adentro y meto otro adentro como queriendo acostar la espalda. Sigo manteniendo, relajen los glúteos de a poquito, Sostenga con la presión de los pies en tierra, los hombros en tierra y sientan cómo la energía va subiendo a la adelante. con las manos y voy verte ahora por verte, ahora bajando como un pianito un poquito más traten de centrar la energía en las piernas para que las rodillas no se separen demasiado despacito volvemos a desarmar parte de la la volvemos elevamos ambas piernas volvemos a entrar los codos a los costados y con una pequeña elevación vamos a llevar las caderas en alto y los pies por detrás de la cabeza en el arado si esto es muy fuerte descansen acostados porque estamos preparando la parte de inversiones tratan de apoyar los deditos detrás en el piso los deditos de los pies por detrás de la cabeza en el piso escalen con las manos hacia las costillas eleven bien sus caderas y si los pies llegaron a tocar el piso inhalando Llevo una vez, pierna arriba y luego la otra, la que más quiera empezar a crear la vela. Ni derecha ni izquierda, las que ustedes consideren que estén preparada para iniciar la acción de invertir. Es muy importante acá que los codos sigan activos y no miren la pantalla, no muevan la cabeza, no suavemente, con cuidado. Para volver, exhalando, llevamos las rodillas hacia la frente los pies hacia el piso las manos hacia tierra y suavemente vértebra por vértebra vayan deslizando pies hacia cabeza y una vez controladamente que llega el sacro a tierra recién ahí flexionan rodillas bajan planta de pies al piso extiendan una pierna extiendan la otra giran las palmas de las manos al cielo y relajan los hombros ah exhalen suspiren en la garganta. Ah, ah, suavemente vuelvo a anclar los codos a tierra, elevo el pecho, despego la cabeza y llevo la tapa de la cabeza en contacto con el suelo. Liberando la garganta, abriendo la boca. Ah. Muy bien. Los que no hacen invertidas, o oh, ya hicieron esta y consideran que es suficiente, se quedan acá. Para terminar Esto resto vamos a hacer una invertida, un paro de cabeza. Y luego relajar. Paro de cabeza, enlace las manos, codos a tierra, como siempre, llevo la tapa de la cabeza a tierra y suavemente intento primero palancas cortas, luego a la. Dura. hombros de las orejas, ombligo activo y despacito. que la energía vuelva a bajar Oh vamos a nuevamente rotar las manos energicamente. las llevamos a los ojos para que esto se despierte y sean la guía de nuestro camino de luz Rotamos una vez más, y nos llevamos a nuestro corazón pidiéndole amor, paz y armonía en nuestros seres, en nuestro entorno. de todo el mundo. Muchísimas gracias. Para salir de la posición, mejor de costadito y en un ratito. Yo los dejo un beso enorme. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, OSDE, por esta oportunidad. Y gracias a mi querido Sport Club. Mi nombre es Cecilia Olaue. Búsquenme en las redes, si quieren. Cualquier consulta, estoy a disposición. Gracias. Namaste.